Señor ¿Hacia dónde va? El comedor ¿Baja con el comedor? Acuérdese siento que le he dicho Que existe Dios sí. Todas las penalidades que estamos pasando en esta tierra Por culpa del mal corazón De los hombres De los gobernantes Aférrese a Dios Que un día Si ustedes permanecen en él Usted no va a tener más sufrimiento, usted no va a tener más hambre, ni más escasez, ni más injusticia. Usted Fíjate, que casi no tiene ni para comer. Que casi no tiene ni para comer. Ni usted para me problema. planteó el otro día de su casa que la pensión se habían quitado. La pensión se la dan ahí a mí, ¿no? Pero si son dos personas, sí, lo justo no. sería cada pensión. Sí, pero como a mí no me corresponde, porque yo fui a buscar la propiedad, habiéndola pagado 520 pesos y ahora me niegan. El Ochoa es la propiedad. De aquí. ¿Quién es Ochoa? El abogado, el jefe de abogado de Reforma Urbana. ¿Aquí de Camagüey? De aquí de Camagüey. usted no es el único. Fíjate, yo estoy aquí transmitiendo. están jugando. Mire, yo estoy aquí transmitiendo en directo, en, en Facebook. No, pues vaya, vaya, usted no ha visto la casa, que me ¿Cómo no, yo voy a ir a su casa. Pero mire, ¿quiere que, lo, que, que, la, gente lo, para que la gente lo vea? Ojalá vaya. ¿Usted permita que, que la gente lo vea? Sí. Mire, este señor, mira, otra víctima más del sistema. ¿Cómo creen que yo no voy a llorar por mi Cuba? ¿Cómo creen que yo no voy a llorar por mis cubanos? Tengo que estar en permanente agonía, cubanos. Esto es injusto. Este señor. tiene Son millones de casas. Hoy es el día de las madres. Me engañaron, me dijeron que me iban a una orden del gobierno de hacerme un portal, dos de cuartos del comedor que no tenía ni metros para medir que lo mío era 40 metros por 80. esto es, Esto es criminal Y después de criminal. haberlo pagado Y yo voy a su casa Y yo voy a su casa y voy a subir su casa en Facebook Cada denuncia se va acumulando Algún, Ojalá, día, algún, bueno, algún día Cuba tendrá su propio new, new, new, November. Ojalá usted hiciera su Facebook. Porque no, si me no, ha engañado no. hasta Tamás. Mire, la... mira, mire, usted. Sí, si, hable, mire. Ahí está, mire, aquí está en Facebook. Pues me ha engañado. Inclusive, bien, está social, que me ha dado facilidades. No me ha dado nada. Y me niega tú. Pues. Inclusive me dijeron de darme un asilo, con hacer un matrimonio. En el, en el asilo anciano. y entonces niegan todo y quedaron de visitarlo con un extranjero ahí en mi casa y darme inclusive para construir la casa hasta el dinero y hasta ahora, hasta el sol de hoy no tengo ni para comprar ¿Qué tiempo pasó eso ya? Bueno, ya lle, lleva en eso dos meses ¿Y antes? de ahora eso? No, el ciclón, cuando aquello el ciclón mismo aquel le estaba cayendo siempre y ofreciendo y tirando fotografías ¿no? Hasta el gobierno Ahí está mi casa Esta es otra vista ¿eh? Quedaron de darme La chequera que me pertenecía a mí Que era 6.600 pesos Por el trabajo que yo había hecho Frente al partido frente a todo Y ahora, después me negaron todo. Pero usted fue militante del partido No militante, maestro Ma Usted fue maestro Le di clases a la gente del partido, un montón de... Y entonces me hicieron fue, pues, perderme el expediente laboral, me aparecí, y me ofrecieron hasta una casa, me ofrecieron hasta un lugar donde la provincia, donde compraban en tiendas que tenía derecho a tiendas baratas del partido y todo eso y que me iba a dar los semises siete pesos ni siquiera que me a dar y todo salió así. le digo aférres a Dios Dios nos a los que se conviertan a él él nos hace ricos en fe porque él sabe que todas las calamidades que los seres humanos estamos pasando eso no es culpa de Dios eso es culpa del mal corazón no, o sea, de los más, claro, un día si usted permanece en él alejado de todo pecado de toda maldad, usted sabe que él va todas sus promesas Ojalá, usted. ojalá usted tenga ánimo hoy y si vaya a casa Yo Porque voy a su casa. Fíjate que nada más que tener un bombillo en la casa lo tenemos que estar inventamos la cocina de, con esa olla de presión vieja la hornilla de olla de presión vieja y no tenemos el bombillo tenemos que desconectarlo de, de un lugar y ponerlo para el otro. No tenemos más que un bombillo, no tenemos nada. No tenemos ni para comer hoy. ¿No tenemos ni para comer hoy? Ni, ni para el pan, ni para darle comida. Esta es la cuba que nos muestran, no le muestran a los turistas. Esta es la cuba real. La cuba sufrida, dolida. La, la cuba que no deja de llorar. Esta es la verdadera cuba. Fíjate que un pan me cuesta 50 pesos. Cuatro bolitas, pan, 50 pesos. Me dónde lo voy a esperar. Y para el comedor, 26 o 30 pesos. Así que no puedo hacer. Oro a Dios para que usted haya gracia delante de personas que le puedan suplir. Porque necesitamos ejército de buenos samaritanos en este país ya que el mal gobierno no hace nada como el ministerio del lima blanco pero él no da abasto son muy pocos los ministerios es promesa nomás Ildina señores necesitamos buenos samaritanos que se multipliquen cada obra de bondad que ustedes hagan se multiplica son nuestros compatriotas que trabajaron toda una vida en este país sobre sus hombros, al final que cosecharon miseria, hambre, desigualdad, enajenación, exclusión. Buenos samaritanos, que Dios se apiade de nosotros, porque lo necesitamos, porque la miseria y el hambre que estamos padeciendo no hace afección de personas, ni de sexo, ni de edad. Es una cuestión de amor, de empatía y de altruismo. Hagámoslo, hagámoslo todo en cada lugar donde estemos, por favor. Un día cuando ustedes un pan que le den a una persona, a veces usted dice, bueno, le di cinco pesos, no alcanza, pero quizás venga atrás otro buen samaritano y ese día pueda aumentar, porque sabemos cómo están los precios en este país, sabemos cómo está todo. Entonces, cubanos, Levantémonos como buenos samaritanos, siempre se puede. Jesús estaba en el templo y es una viuda. Y Jesús se fijó en que el rico dio lo que le sobraba, pero la vida dio sus dos únicas monedas. Eso tiene un significado, que es el corazón. No podemos decir que no me alcanza, siempre se puede dar. Y nosotros los cuales hemos aprendido a crecernos, a levantarnos. Porque nosotros somos los que no hemos sostenido toda una vida en este país. Malamente, pero lo hemos hecho. Porque el cubano es maravilloso y no tiene, el cubano no tiene culpa, ni merece el mal gobierno que tiene. Voy a terminar aquí porque me siento bastante mal. No es mentira. Yo lloro todos los días en este país. A veces no quiero ni sonreír. ¿Para qué quiero la sonrisa? ¿Para qué...? Cuando hay tantos cubanos que están padeciendo, él no es el único. Valle por la casa para Sin medicina, un video. niños con cáncer que no tienen medicamento, ancianos que están en las camas con escaras, con la piel pegada al hueso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí por la calle. Yo voy a ir. Yo voy a yo ir. voy a hacer el video y lo voy a subir por Facebook. Su Porque está demasiado ya. ¡Demasiado! Entonces este quiero que, es lo que decía, yo sola me voy a tirar para la calle, no me importa que me cojan... ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¿Hasta cuándo, pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo? Esto tiene que venir de Dios, porque yo siempre he sido, yo fui introvertida, siempre fui una persona muy introvertida, temerosa, dependiente esto en otra época yo no lo hubiera hecho esto viene de Dios porque Dios todos los días llora con nosotros con todos los, no solo en Cuba en el mundo entero por favor por favor se lo suplico por favor y termino aquí porque creo que no voy a caer en la calle